Para ya hicimos el deal, con este vato si baja ese truco, pues le damos la tabla, pero tiene que romper la verga la que trae. Yeah. Qué tranza la banda, ya se lo saben el Tony, aquí en otro video, esperemos fructuoso, lleno de skateboarding. Y como podrán ver, vamos un poquito fuera de la ciudad, al spot más solicitado por toda la banda, tenemos a un invitado especial. pasar por unos pequeños víveres así que bueno banda llegamos aquí al 7 con unos víveres algo leven ahora sí banda que ya tenemos los víveres estamos listos para patinar o por lo menos damos una paseadita ¿no? ah, por cierto banda seguro dónde de estar diciendo ya desde ahorita eh güey no mames otra vez el montenegro güey que pedo no te sabes otra stay stay Decidí venir al Montenegro porque es el skatepark donde más banda hay generalmente. Siempre que vengo los fines de semana hay un chingo de banda. Y lo bueno de eso es que me traje un skate. Tenía ahí que la neta se lo usé como 3, 4 veces porque no había podido patinar. La idea es hacer la dinámica de la peor tabla del skatepark. Así que pues nada, estamos en eso y ya vamos llegando aquí al parque. Así que esperemos que se arme algo chingón. Pues ya andamos en el Montenegro, al parecer sí hay un chingo de banda patinando y bikes como siempre, pero esperamos encontrar a alguien para hacer paro esta vez. Primero, eh. Ya lo tienes bien calado, ¿eh? Calando. Sí. Chido, chido, güey. Entré ¿Qué un tranco, me... ¿Qué medio te habla usted? 8.5 dice, Me traigo una 8. No, si es pues, 8 u 8, 8.1, güey, pero está... Mame la patine dos, tres veces. Si bajas ese truco te va a la otra, güey, pero con la condición de que rompas esa a la verga, güey. ¿Qué podiste y aceptas, güey? Acepto, güey. <risa> dale, güey. Dale, dale, hay tiempo, hay tiempo, güey parece que ya hicimos el deal, con este vato si baja ese truco, le damos la tabla pero tiene que romper a la verga la que trae. Cómo se pasó de verga este güey. Es que, ¿quieres ir por tu premio, güey? Vamos a matarla primero. ¡Puta La cachado. Ya, viejo, lo tienes, pinche mango cachado, con un pie. Trucha, trucha. Güey, pues, sentí que se le atoró aquí. Se le atoró como avisado. ¿Verdad? ¡Ah, oh, la verga! No oh, mames, casi se matan a la verga esos vatos, güey. ¡Ay, no ¡Casi estaba, güey! ¿Dónde está, sí, güey? No mames, eh. En edición, güey, hacemos que lo caigas <risa> más que baja un ollie bien, ya Es chido, güey Me ahorraste la edición que <risa> un pie, no vale ¿Hubo pie qué, güey? Casi, casi ¿Te pisaste o no? Sí, míralo me tumbo el caballo. Vamos. Ah, uh. eh. Limpio. Sí bajé el talón o no. Ah, güey. Este sí fue limpio, neta. Perro viejito. No la lleva, más Todavía bota, todavía bota. <risa> Que lanza banda, como en este canal sí cumplimos, aquí estamos con el Pumita Bro, aka Pumbap Bro en Instagram que voy a dejar su username para que lo busquen, la neta el bato está ripando, está patinando chido Hicimos el deal hace rato, como seguramente vieron en el video Que si bajabas, ¿qué güey? ¿Hospital Flip ¿O cómo le llamas tú. Le dicen Hospital Flip la nueva generación, pero acá la vieja me critica porque no le digo Casper Sí, güey, sí, según yo es, claro. es Casper Flip, güey, pero Casper no hay pedo. Flip. El deal era que bajar el truco y, pues, lo bajó. La neta es que... No, voy a ser sincero, güey. Creo que no lo grabé completo, güey, por estar pendejeando. Hiciste uh -huh. sí, demasiado rápido, pero no hay pedo. Buena entrega, güey? Tengo una tabla gratis, güey. Primer paso era que bajaras el truco y lo bajaste sí. sin pedos, güey. Sí, y exacto. el segundo requisito es que le pegues en su madre a la que traes ahorita. Wey. No a la novia que traes ahorita, güey. A la tabla que traes ah, ahorita. Tabla que Así ahora. que... Pues a lo que sigue no, ¿Qué... que es pues un pinche pisotón a la verga, o qué, no? como, no, recomiendo. Nunca he quebrado una con la tía, así una chimba, a la verga. Sí, güey, pero espérate a ver, güey. A ver, a, ver, a ver, breaking news, breaking news Aquí había un morro que te quería comprar la tabla por 50 baros, güey 50 baros, sí, la neta anda pobre Se si me quieren apoyar Anda no, pobre, no, así no. que... Pues va, güey, tienes 5 minutos para encontrarlo, güey Arre, 5 eh, minutos ¡Eh! ¿Quién compra una tabla a 30 pesos? <risa> ¡A la una! 30 pesos, güey, oh, si no malo Se güey? el vato, güey? ¿Quién era? aquí ¿Sí? Ah, bueno, güey Los requisitos eran bajar el truco y quebrar la tabla Pero también nos vamos a pasar de verga Ya había hecho finanza con este vato que... Se le iba a vender, entonces... No lo había hecho, güey. Pues ni pedo, güey. porque sí, la aprovecha alguien, ¿no? Sí, sí la no, neta, sí. mejor, güey. Igual wey. está chido. Yo me llevo la otra... ¿Cómo te llamas, güey? Chido, pumita, güey. La neta, sigan a este cabrón. Es la, la neta, está guay. rifando bien machín. ¿Qué vas a hacer con ese ah, nuevo, nuevo skate, güey? tenerlo sí. como me gusta, ah, al 100, sí. 100, hasta que muera, como todas las que tengo. Con dientes nuevos, vamos a darle machín, hermanos. Sí, chido por esa tabla, güey. La neta. ¿Qué, güey? La neta por rifar. Chido, buen truco, güey. Que tranza bandita Eso fue un día en el Montenegro La tercera entrega de la peor tabla del skatepark Puede ser que no haya sido la peor Porque no se acercaron muchos morros esta vez Pero estuvo chido porque este morro estaba manchando cabrón Y pues la neta está chido que la banda nunca deje como de tener un skate chido para patinar Y es pues que mejor que la banda que le está dando perro Para que pues no dejen de patinar y le sigan pegando chido Escribe en los comentarios qué te parece la dinámica qué otros parques igual estaría chido que visitáramos Si eres de México, si eres de Argentina, España En las estadísticas he visto que hay mucha banda de Argentina, de España y de Estados Unidos, me parece un poco así, entonces igual un saludo a toda esa banda, escribe en los comentarios de qué país nos ves, si nos ves en México o en el extranjero. Pues nada, hasta aquí voy a dejar el video, así que ya sabes, si te gustó dale like, compártelo ahí con la banda, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo, un poco así, nos vemos en otro video y recuerden que los campeones no usan drogas.